¿todo, Todo bien, miren. Estamos jugando al Mario. Te presento al Mario, Nacho. Pero esta jugada eh... para me, me causa un poco de intriga. Es como que parece un escroto gigante que tiene encapsulado <ríe> los dos huevos ahí adentro. ¡Ah, oh, mi huevo! No, uf. <risa> <risa> <risa> <risa> Esto es para cuando los niños sigan y juegan a los padres. Mira, mira, mira cómo se estira el falo falo! <risa> <raro. risa> Era, era, mirá, mirá. Falo! No, Toing. Me gustaría estar Esther que fuera así. Ah. ¡Ay, sí, Ernesto! Ah. Ah. Hola. Hola. Vos sabés que esto era revolucionario en, en su momento. ¿Comunista? <ríe> Mira, Mario lo único que hace es mirarme, boludo. Ah, Mario no da más, boludo. No, ah, mira. Doing! Bueno. Nada, este juego siempre lo quise jugar. Eh... Perdón, ¿te considerás fan de Mario? Mmm... No sí, sé, Pero tampoco digamos eh, me gusta, Soy un gamer retro, me gusta Mario. Uh, tengo... Sí. One up. ¿Tipo? up. ¿Qué hablas, pibe? <risa> es que tiene... No, no, no fueron más... No, ¿qué es esto? Este es mi saco ¿Vale? escrotal, carajo. ¿Qué algo. onda, nene? <ríe> No, esto es un juego. Quisimos Arrubo. volar... <ríe> ah, de Castillo, boludo, de Castillo de Mafalda. Gente, nosotros en el colegio teníamos un himno que el decía... En el colegio tenía un himno aunque no parezca, papá. Quisimos volar al ah, ritmo tío, de tío, los, los pájaros tío, libres. Tío, tío. Ahí está, soy yo, Mario, el fontanero. ¡Wow! Qué onda, Beto, soy yo, Mario. Qué el culo que tiene. Cool, bueno, es mucho bueno. Bueno, este juego básicamente... Yo me jugué al... Dame un zoom, está llamando a mi madre. A decirle que sos, estás muy de ruta. Hola. Sí, ma ah. Sí, sí, todo bien, todo bien. al rato voy. Dale, chao, chao. Sí, gente, porque nosotros también tenemos madres que se preocupan por nosotros. Bueno. Este juego básicamente. Nene, sí, ¿sabes qué? Bien. Es muy largo este juego. ¿Qué haces? <risa> el típico entras gateando y salís con el orto roto. ¡Wow! Y básicamente, el pibe. Vamos, vamos, primero, vamos, primer nivel. Un clásico. Gente, yo les voy a contar algo. Son las 3: Son las cuatro de la mañana. <risa> no vamos <mamá. risa> más. <risa> Estamos jugando unos juegos de mierda. <risa> Ya estoy jugando el Mario, boludo. Venimos venimo a jugar un juego. Eh, ¿qué pasó acá? Eh, nene, <ríe> no manda el joystick, nene. ¿Qué pasó, bro? Me desconectaste el joystick. Ah, no, ahí está, está boludo. Uy, tío, estoy un pedo mental. Che, sí, ¿por qué no me. Ay, no me dije nada, nene. Bueno, básicamente. <ríe> Concha de es, este es un juego. De mierda, no. No, aguanta no. el Mario, boludo. Me gusta, me gusta el Mario. Me está dando con retraso el joystick, boludo. <ríe> Uh, está como nosotros, boludo. <risa> Ouch. Has perdido cuatro vidas. ¿Sabes cuál ¿Por es qué no puedo tema? saltar, boludo? El tema es que venir desde el Resident Evil 4 es como que es complicado después. ¿Por qué? Y por qué venir desde... <risa> Me de... anda el joystick mal, boludo. La concha de su madre. Au. <risa> <risa> <risa> <risa> todo decía au, nada más. Vení para acá. Eh. Au No, bueno, yo estoy, boludo. No hay más, estoy muy estúpido. Come. ¡Oh, lo maté, boludo! ¿En serio? Ahora Mario voy, voy, ir voy, a, voy a ir voy en cana, Mario, boludo. En... ¿Por qué? Ah, Me caí Mario. ¿Mario? Sí. Eh, por matar gente. ¡La concha de Mario! Bueno, no me okay. caí. manda. Mario. Manda con retraso, boludo. Mira, ¿querés ver un truco? No, ¿qué es eso? Hacer así, nene, mirá, aprende, aprende, pibe te <risa> ¡Está huevo eso! Ay, la puta madre, me... Au! Aprende, aprende, pibe, mirá Boludo Aprende del de que sabe No sé por qué del juego de Box Au. 1 y de Play 1 Vos no bueno, te vas bien... La con... No, no me, no me puedo saltar, boludo Mira, yeah, está re Sergio boludo La concha de tu madre ya no puedo saltar, boludo, te juro Boludo no, está bien, <risa> sí. game, Gameplay Gameplay Che, está bueno este gameplay, boludo <risa> Que Mejor hacer... que, tu... que el Silent Hill Que elegir. el Tablet fue a la pinta, <ríe> boludo, que <ríe> jugos de mierda, cabrón <ríe> Vamos más, boludo Vamos 4 minutos <ríe> Sí, <ríe> pospérrimos, <ríe> boludo Vamos oh, 5 minutos, gente Hasta, el... Hasta los 10 minutos, aguantamos ¿No paro? No, no, no Yo... <ríe> <ríe> Está <bien>? no, está <ríe> bueno porque se nota que puedes esquivarlo, boludo <ríe> Boludo, kilómetros. no puede. Es que anda. Es que el joystick anda mal y no, mi cerebro no funciona. Tipo no puedo. Mirá, boludo. Boludo queda patinando en el aire, Mario. Parece que no, no pone la doble tracción, boludo. Uy, uy. Canelo. Boludo toco y salta después. Uff uff uff. La idea es saltar y.. Tuki. La idea. Au. ¿Para qué? ¿Qué quieres hacer, boludo? Que no quiero hacer. Uf, no me estoy sé, desintegrando, boludo boludo salta cuando se le cae concha de tu madre. <risa> <risa> bro, bro, bro. Ah. Boludo parece eso gameplay en pedo, boludo. Se sí, juro. No salta, boludo, no salta, Mario. Mario salta, hijo de puta, no salta boludo. No, paja, no me ropa la No salta boludo, no salta. <risa> Para mí que no, no le andan bien las articulaciones a la rodilla boludo. ¡Saltá! No salta boludo. ¿Qué crees que haga? Quiero que salte boludo. Se va a cagar boludo. <risa> Ay, boludo, no, no, no despejen, salta. Despejen, que no esté la princesa porque no, voy a echar un No arco. puedo, no puedo, Nacho, Nacho, no puedo. No puedo. Agachos, no, no que no, no. ¡Ay, mi dedo, boludo! Bueno, gente, esperamos que les haya gustado esta primera <risa> parte de Mario. <risa> que Mario está tan drogado que no sabe ni, ni caminar. ¡No salta! ¡Vamos no el botón! ¡Lo estoy tocando y no salta! Para mí que se está pajeando, Mario. ¿Qué? Hola. Hola, ¿qué tal amigos? No, Yo puedo me, más. Me llamo Mario Fettuccini y hoy voy a abrir un canal de Gunplay. Ah, ¿Sabes lo que voy a hacer? Me voy a ir a dormir. Mira, mira, mierda, boludo. ¿Te mostré esto? Uy, la concha de <risa> tu madre, boludo. ¿Qué me tiraste? La concha de la lona, boludo. La pistola de agua, boludo. ¡Agua no! Arre. Bueno, gente, miren el Dead Racing, el Silent <risas> Hill, el Mario. Gente, tenemos un problema. No tengo, no puedo más, no me da el cerebro y no salta. Ahí está, ¡Ahí saltó! ahí saltó, ahí saltó, ahí saltó, ahí saltó. No, no salta, boludo, pero vos viste que saltó. Estás jodiendo, boludo, es una bromita. Ahí está, ahí está, ahí. A ver, ¿por qué saltas cuando.? No puedo, no puedo. Ahí está, ahí está, ahí está. Siempre andar con el taxi, ¿Para dónde va, nene? ¿Para dónde va? Te estás jugando en la maquinita, los jueguitos. No, tío Armando. A ver, a ver, salta cuando se le canta el orto. Vos que estás jugando los jueguitos. A ver, voy, voy y salta cuando no le. ¿Por qué no? ¿Estás estudiando vos? Porque te veo todos los días con los jueguitos y no te veo estudiar, eh no <risa> hay que no sube acá, no tiene comida en la noche. <risa> boludo, estoy jugando bien. Me anda, me anda, me anda, me andan las neuronas. Oh, las bolas negras. La verdad que me encanta este juego. La dinámica que tiene está muy buena. No anda, no salta, no salta. Hay una parte en la que tengo que saltar sí o sí, boludo. Y no llego a saltar y me voy a enojar mucho. No, no te enojes, padre, porque si te enojas... Si vos te enojas, vos sos loco yo soy el doble de loco. <risa> Ah, ah, ah que Acá, te acá, acá, acá, Nacho, Nacho. ¿Qué? Me toca asegurar que salte. Ahí está saltando, ahí está saltando, ahí está. Salta, salta, ahí dale, salta. dale. ¡Sí! Sí, sí, este. sí. Uy. ¡No! Bueno, saltar, saltaba, vos querías que salte. ¿Pero qué? ¿Qué le pasa? ¿Es el joystick? Opa. Ahora salta, ahora salta bien, ahora salta bien. Para mí es la coordinación no, le estoy de la luz. Le estoy pegando el joystick. Cuando le pego el joystick funciona. La... Ahí, ahí va ahí funcionando, ahí va funcionando. La ciencia. Y no salta. ¿Y sal... ¿Por qué saltó? ¡Yo no toqué nada! Ahí está, ahí está. Ahí vamos, ah, ahí vamos, vamos, vamos. vamos. Está, está pan comido. Vamos. Queda un minuto, un minuto de video ¡Oh! Yo te dije que boludo... Mirá como tiene el culo roto, <risa> Mario. Basta, te está diciendo. Oh, che, bebé. Oh, boludo. Por vos, Augustín RL, de 36 horas. ¿Cómo, ¿Cómo se va a llamar este video? Yo creo que este video se puede llamar La vida es cruel a las 4 de la mañana. No, no, no, porque, es algo? una miniatura, espera, son... no el video desde ahora. Un carnicero con la cara de Mario, boludo, tengo la bragueta abierta, ¿qué onda? <risa> Lo de Mario. Carnicería de primera calidad. Recuérdelo, lo de Mario. ¿Qué onda, tengo el pito afuera. ¿Por tengo, qué? Será? Tengo leche Ahí mezclura. está, gente, diminuto No, no pasarme este nivel. Ah, está bien. Está bueno porque se nota que, que sabes de lo que estás poniendo. <risa> estoy enojando. Otra vez desde acá. Mama. Mamá pinga. A ver si pongo esta pija. No me, no me toma, no me, no me lo toma. Estoy tocando, gente. Miren, escuchen. Está sí, flaco. Le, le chupo un huevo a la gente. <risa> no no pudo más. Gente, tres horas configurando este joystick para que no ande, boludo. Te prometemos Ay, muriendo con Mario. Porque no es malo que estamos muriendo que lo que estamos jugando. Ahí voy a ganar, boludo. Ahí voy a ganar. Ah, de coger ni hablamos. ¿Por qué un canal de Gameplay? <risa> Gente se viene a 2. <risa> se vienen <risa> Se vienen tutoriales, boludo. Se vienen tutoriales de cómo ponerse una tanga siendo hombre. <risa> cómo sacarte la cera con la dedo. te pones una tanga y los huevos te salen por los costados, boludo. Ah, si yo me llevo a poner una tanga, boludo, me quedan los huevos que parece una bufanda. <risa> Pero, tipo ¿Qué? Me caí, boludo Gente A los 4K de likes Rodríguez y hace el senso <risa> <risa> Ay, Dios Qué poronga de juego Hoy, yeah. hoy, hoy no fue Hoy estuvimos juntos 5 horas seguidas <risa> Ay, Pero casi tú, me caigo Un juego más mierda que el otro Estuvimos jugando ¿Antonio? Te fue Te Estoy tocando, estoy al lado de Bluetooth. Creo que... Eso es, este, Están es, cargados los joystick. Creo que este es otro juego para que revolee por la ventana. Es un emulador pelotudo. ¿Cómo voy a revolear el juego? <risa> Revoleaba la computadora. No. <risa> ahí va, ahí va. Ahí va. Oh, hacer vos, hacer vos, vos, por favor con este saltar si creo A ver, el re beto Dale No, no pegues mogo <ríe> Mogo <ríe> mm. Ah, ya entendí no Dale gordo de mierda, movete para arriba la concha de tu abuela ¿Sos pelotudo? No, no, Mario, Mario no lo entiende Con el B, con el B Se olvidó la silla de rueda en la casa, boludo, y está tremendo en las piernas Con el B, boludo Ya Yahoo La Te voy a grabar Qué es cara que pone Tipo, no se puede, boludo tuvimos dos monsters pero yo creo que la música te da más sueño, boludo, puede ser. <risa> ¡Dale, ¡Ah, de puta! ¡Me todo, pelotudo! ¡Me cagué Italiano todo! ¡Italiano de mierda! ¡Uy, Dios santo! Lo voy a pasar yo. No sé cuánto dura este gameplay, pero lo voy a subir, boludo. Me estoy por dislocar la rodilla, hace tres días que tengo la pierna así para. Dale, dale, dale, dale, Mario, dale. dale. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, Bowser es un puto, ya sé. Voy, voy. Oh, voy. Decime, ¿querés que ponga música de fondo? Decime una de canción y la ponga. No, de fondo, de, de fondo pone My Immortal de Van <risa> Ahora, desde ahora. Indicaos 1, 2, 3 y empieza la canción. Un... Puede ah, eh, ahora. Ok. Bueno, ya está puesta la música. Qué buen tema. Y decime que le ponga... O sea, decime que editar al video. Editate Star si te sale. <risa> Siento que se me, boludo, me, se me salió algo del culo Boludo, rebotó todo No, es que sentí una explosión en el culo Boludo, rebotó todo Che, para, acá. Es que Se cayó del Baño, ¿dónde hay acá, boludo? Te despido, que te tiraste y se cayó Creo que eso. salió un pibe del culo Te despido, que te tiraste y salió eso, se cayó, sí ¿no? Che, creo que tengo que coser Porque el pantalón, boludo borde y te tiraste un pibe y se movió todo y se cayó Boludo, oh, que... te juro que ese pedo me golpeó la pierna. La nube tóxica que hay en esta habitación <risa> es increíble. Mario 64. <risa> que Mario <risa> más vale que en esta. Si no si no saltás bien, me voy a la mierda. Dale Mario Uh Despacito, despacito. No, voy a saltar. Ay, no puedes saltar, boludo. mira <risa> vos. Ya está, ahora sí. Voy, voy, voy, voy, voy. Me pongo en modo serio, boludo. En modo diablo modo avión una dice una... es como pasa cuando, cuando el bondi está lleno ahora esta, está para mí ya no me sale o si sí? qué dijiste nene <risa> yo soy tachero a la noche ahí está ahí va ahí va queriendo ya sí. no, todo para con Cosco con esto le pongo la cara de Coscu más vale le pongo la cara de Cosco mal editada dale <risa> rompe el no, por favor, no, nene, no! Me estás jodiendo. Ahí viene el Imagínate la cara de Cocu. Ay, boludo, no sé, que me entró una cucaracha en la oreja, no sé. ¿Qué onda, puto? Ay, no, no me hagas nada, por favor. Uy, no, ya si me quedé. ¡Qué sí. Ni tía. Nah. Dow. Rod, boludo, vos estás en otro level. Man. Ah, creo que lo tengo que tirar así, ahí. ¡Oh, mi culo! ¡No, no, no, por favor! Creo que este chabón me tira. No, no lo agarró. Dale, boludo, ahí está, ahí va queriendo, ahí va queriendo. Listo, Tuki. ¿Qué hace boludo? ¡Ahí eso? está! ¡Ay, no, uno más, uno más! ¡Dale, dale, dale! dale. Mira, si después de todo esto no llegas a ganar... Yo te pego un tiro en el huevo. Oh, izquierdo. ahí está, sí, Tuki. Listo. Oh. Gente, ¡Listo! El, el, el mejor gameplay. Esto es real, viejo, porque acá no andamos careteando. Si tenemos sueño, Mal, acá, lo mostramos. Aquí, como, como dice Coscu, acá en los streams, todo real, loco. Esto, esto es real, boludo. Si acá, tenemos sueño, no si no la, no, no la pegamos ni en pedo, lo mostramos igual, no mostramos lo bueno nada más. Ahí está, no te quedemos otro pedo. No, boludo, no, te <risa> pensás que soy una máquina de gas comprimido, boludo. <risa> Ay, Pero lo que sí, gente. Listo, ya está. ¿Qué? Chupenla, boludo. Ay, ahí tiene el joystick, boludo. Bueno, gente. ¿Cuánto dura esto? como media hora, ¿Qué boludo? Sé yo. 45 minutos en speedrun. Speed 18 minutos. Gente, ustedes querían un video más largo. Ahí tienen la concha ¿tienes? de la llave. Ahí tienen. Diviértanse ¿tienes? y si ya lo vieron, pásenlo de nuevo, chao gente.